Nuestro siguiente invitado es Santiago Rojas, eh, es un médico colombiano, especialista en cuidados eh, paliativos oncológicos, ha estudiado homeopatía y terapia floral y ha dado conferencias sobre el crecimiento personal, apoyo al paciente terminal o sobre el empleo de terapias alternativas. Es autor de Desintoxícate y esencias florales para cada momento y ahora presenta el libro que tenemos sobre la mesa Desestrésate, un libro que contiene las claves para acabar con el estrés del día a día. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. De momento el título es esperanzador, desestrésate. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que para, para empezar deberíamos de saber... ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo se llama nuestro enemigo? ¿El estrés? ¿Realmente qué es? ¿Cómo lo definirías? Pero no, no es un enemigo. Es la forma en que el cuerpo se adapta para la supervivencia. Es la forma en que tenemos nosotros la posibilidad de vivir frente a las condiciones externas e internas de tensión y de peligro. El cuerpo se adapta cambiando la circulación, las secreciones internas de hormonas. Funciona de una manera equilibrada frente a un potencial riesgo de que algo le pueda pasar. Por eso podemos respirar gracias al estrés, podemos deglutir, podemos eliminar orina, tóxicos... Podemos también descansar o estar activos, y podemos buscarla en el punto de vista funcionar la supervivencia a través de los contactos y el apareamiento. Todo eso lo hace el estrés. El problema es tenerlo cuando no se necesita. En la noche tenemos que estar relajados y descansados para dormir, pero si estamos igual que en la oficina, que tenemos que estar todo el día activos, pensando, funcionando. Entonces el estrés nos permite estar adaptados a cada condición, pero a veces no estamos adaptados en la forma correcta y empezamos a tensionarnos y enfermarnos. Vale, entonces podemos decir, Santiago, que hay dos tipos de estrés, el sí, positivo sí. y el negativo. Por supuesto. Vale, el negativo, por su propia palabra, indica, no es nada bueno no. ¿Cómo identificamos? ¿Cuáles serían los primeros síntomas? Bueno, hay varias condiciones biológicas Podemos medir el nivel de cortisol en la sangre Pero eso es un poco especializado Medir también la tensión y la resistencia periférica Pero ¿Cómo funciona eso en la vida cotidiana? Cuando no disfrutamos cuando el reposo, por ejemplo, no nos genera la recuperación del cansancio. O sea, dormimos y nos sentimos cansados al otro día. Cuando no podemos quitar de nuestra mente pensamientos reiterativos sobre algún tema, estamos tensionados. Y algo que es fundamental, cuando nuestra musculatura vive en una tensión en el momento inadecuado y cuando no nos podemos, y esto es lo esencial del estrés, adaptarnos a la condición que tenemos que hacer. A dormir, a dormir. Cuando tenemos, ah, para comer tenemos hambre, para dormir tenemos sueños, para estar activos tenemos energía. Si no nos adaptamos es porque nuestro sistema de adaptación, que es el estrés biológico, no lo hace de manera adecuada porque nosotros le hemos cambiado su función. Ya sea porque no dormimos, porque estamos viviendo una realidad inadecuada, porque estamos viviendo lo que nosotros llamaríamos estar viviendo en un estado de supervivencia permanente. Queremos llegar al trabajo tan rápido que estamos acelerando para llegar. Queremos controlar al mundo de afuera en lugar de controlar al mundo de adentro. Estamos tensionados todo el día sin necesidad. Centrarnos en cada actividad, es decir, si dormimos, dormimos y si comemos, comemos. Eso sería tan simple, sí, sí. Esa es la, la máxima del estrés sería cuando tenga hambre, coma, cuando tenga sueño, duerma y aprenda, pero, a reconocer sus necesidades biológicas. Pero el cuerpo está totalmente eh, alterado en ese sentido porque tenemos cambios de horario, tenemos una prisa innecesaria para vivir la vida comemos de una forma desaforada y a horarios inadecuados, descansamos menos de lo que deberíamos descansar y además tenemos pensamientos, búsquedas incesantes que no dan satisfacción. El éxito sería tener gozo con lo sencillo, lo uh -huh. que podríamos decir que el éxito del estrés es tener gustos simples. No, Santiago, pero da la sensación que en un mundo tan globalizado como en el que nos ha tocado vivir, es imposible. No, no, eh, es imposible. Sin estrés, ¿no? Sin estrés no. negativo. No, a ver, el estrés negativo existe como existe el colesterol que llamaríamos malo en la sangre, pero también existe el estrés positivo o el colesterol bueno. Es imposible acabar con el malo, pero es posible fortalecer el bueno. Y así vimos en equilibrio. Así como no nos infartamos nosotros en el corazón con un buen estrés bueno, así también no nos alteramos por el estrés cuando tenemos un buen estrés bueno. Y hay personas que viven sin ese estrés malo en demasía y con un alto nivel de estrés bueno, Eustrés, que se llama. Y eso existe, se puede medir, se puede objetivar y se puede diagnosticar en las personas, y se puede desarrollar. Cuando una persona tiene una experiencia que sale fortalecido, cuando él vive una circunstancia de dificultad, pero crece con esa experiencia, cuando se toma todo con el gusto de hacerlo y no por obligación, cuando siente la motivación para hacerlo, en ese momento está viviendo un estrés positivo. La clave del estrés, una persona, la clave del estrés es la adaptación. Pero nosotros nos estresamos, si le decimos así, o sea, tenemos un distrés, que es la forma negativa, cuando no somos capaces de adaptarnos a los cambios de la vida y cuando valoramos excesivamente la pérdida. Un hombre, por ejemplo, la pérdida en este momento de la crisis que hay aquí española de la economía, si la vimos demasiado como una pérdida de todo y un fracaso, entramos en un distrés exagerado. Muchas personas en un momento de dificultad lo viven como una oportunidad. Dicen, esta es la condición de la vida que me permite crecer, aprender, transformar, ¿qué voy a hacer con mi vida? en cada momento, pero cuando perdemos el taxi podemos vivirlo en ese momento como una pérdida exagerada y nos montamos en la película, estamos que llegar al trabajo, vamos a sobrevivir y cogemos todos mis mecanismos que son adecuados para cruzar la calle cuando me va a arrollar un coche o cuando tengo en ese momento que ganar una batalla transitoria por la supervivencia, si me estoy ahogando en un río, lo vivo simplemente durante 10 o 15 minutos de mi vida cuando es innecesario. Mm. El cuerpo necesita el estrés para sobrevivir, pero no necesita estar viviendo en esa tensión permanente para cruzar las calles, para llegar a la casa, para dormir en la cama. Lo que necesita es para momentos de su vida, para eso está creado, pero no para persistir en él. Claro. Eh, Santiago, eh, escuchándole, hacía mención al término eustrés, que aparece también sí. ¿eh? en su libro. Es transformar ¿no? ese estrés negativo en, en positivo. ¿Cómo se hace? Bien, pero lo primero es que este término, estrés y distrés, son creados por el mismo autor de la palabra estrés. O sea, que no es algo novedoso, no lo estoy diciendo yo, sino que tiene ya casi 100 años de haber sido desarrollado, lo que pasa es que lo olvidamos. ¿Cómo se hace? Se hace con cosas muy elementales. Primero cuando nosotros empezamos a cambiar todo lo obligante por todo lo que queremos. O sea, es como si yo cambiara en mi lenguaje interno, decir ya no voy a volver a decir me toca o me obliga o tengo que hacer si no quiero hacerlo. Ay, nos toca hacer todos los días. Nos toca empezar por la mañana a hacer las actividades, desde lavarnos los dientes, bañarnos, pero podemos hacer lo que quiero. O sea, es ponerle ese toque de gusto, para que no sea el toca de obligación, sino mi toque personal de gusto. Y eso se va haciendo gradualmente y se logra. Es interesante cómo se levanta un chico y el sábado a las 6 de la mañana si tiene que ir a un paseo porque quiere hacerlo a un entrenamiento de su equipo del Barça, de fútbol, de lo que sea... Y en cambio en la mañana a las 7 y media de la mañana no se levanta un lunes o un martes que tiene que ir al cole si no está motivado para hacerlo. Entonces viene la segunda opción, es la motivación, es la capacidad de estar motivados para lo que queremos hacer. Yo sé que la gente está en crisis, entonces la motivación es mínima, no, la motivación es máxima, tengo la oportunidad. La doctora Susan... Eh, hay una cobaza y, el, y la doctora Joan Borisenko investigaron personas que habían vivido en gran situación de tensión y estrés, líderes, empresarios, incluso presidentes de países y todo, que vivían sin, sin tanto distrés y con más estrés. y encontraron que tenían cuatro condiciones básicas y una quinta que era una actividad. Las condiciones eran que tenían control, compromiso, desafío y eran agradecidos. Control es capacidad. Podemos ejercer la función que tenemos en la vida. Si no estamos capacitados, perdemos esa, esa forma de bienestar. Control es control conmigo mismo, no control hacia otros. La gente se distresa o se tensiona porque quiere controlar a los demás. Quiere controlar al chofer del, del coche de al lado. Quiere controlar al jugador de fútbol en la pantalla y se desespera por controlar. Y no puede. Quiere controlar a su hijo y por eso se molesta cuando no llega la hora. Que quiere controlar a su esposa, a que haga lo que quiera hacer. Y ese descontrol lleva a la pérdida del control personal, ese descontrol lleva a la agresividad. Lo primero es aprender a controlarnos a nosotros, y eso significa simplemente tener control y capacidad de lo que ejercemos, control en el auto para poder manejar, controlo mi auto, no el de los demás. Segundo, se llama compromiso, ponerse la camiseta de la selección, ponerse la camiseta del equipo, ponerse la camiseta de la empresa, de la relación de pareja. Cuando uno tiene compromiso llega hasta el final de toda su labor y desafío. Ver todo obstáculo con un reto. Entonces, cuando uno tiene un reto, sabe que la crisis va a durar uno o dos años, pues yo me preparo para vivir ese reto. Así que tengo que vivir en austeridad, sí que tengo que vivir, digamos, en una condición diferente a los lujos que tenía antes, pero me adapto porque el estrés es la forma en que yo me adapto para sobrevivir en condiciones de dificultad. El irón duerme todo el invierno porque no puede consumir alimentos. Entonces, él se prepara desde el verano, se llena de grasa, come más para estar preparado en el invierno. Pero Santiago, en el caso de una oficina, el jefe te da una instrucción sí. y tú no lo ves muy, muy factible, pero hay que hacerlo. ¿Cómo pasamos de ese distrés a ese eustrés? Bueno, hay que buscar siempre una motivación para lograrlo. Hay que tener un premio que uno mismo se va dando, como cuando las personas hacen dieta, la motivación es tener un cuerpo esbelto para el verano. Hay que producir entonces una motivación lúdica y una motivación real y, y hay que producir un premio durante ese proceso para que tengamos algo que nos hace hacer eso. Un equipo de fútbol, los hinchas, los fanáticos, se cogen un autocar y se van 18 horas hasta un lugar distante a ver el equipo. Su motivación es verlos ganar. Puede ser que los vean perder, pero al final si vienen con la idea de ese golpe, de cómo le pegó, no sé qué, salen con algún regalo de esa experiencia. Y Eso es lo que hay que hacer, generar esa misma actitud como cuando uno quiere aprender un idioma. Se va a un instituto o mejor se consigue una novia que, que, que tiene ese idioma y puede hablarlo mucho mejor. O sea, si uno consigue la motivación, es posible. En las empresas hay que hacer eso, hay que ponerse la camiseta de compromiso. Esto es lo que yo quiero hacer, me pongo en este lugar. Lo último se llama agradecimiento, que es que hay dos actitudes inadecuadas. O soy víctima, la vida está contra mí, o soy victimario, yo tengo que destruir a los demás, porque como a mí me pasó, yo voy a lesionar a otros. La actitud adecuada es ser agradecido. ¿Qué significa? Cada oportunidad que tengo yo en la vida me permite aprender, crecer y agradecer lo que tengo hasta ahora. En la mayoría de las personas no valoran lo que tienen y sufren lo que pierden. A veces tenemos que valorar lo que tenemos más para dejar de sufrir lo que, lo que perdimos, que por supuesto todo el día se pierde. Santiago, en su libro hace mención también a una serie de métodos ¿no? para hacer frente al estrés, como el amor, sí. eh, la risa sí. o, o el agua incluso. Sí, por supuesto el agua, aquí por ejemplo en toda esta zona que hay talasoterapias, o sea la terapia con el mar, la hidroterapia, los chorros de agua, todos lo sabemos, un baño refrescante cuando estamos estresados para relajarnos o un baño motivante como con agua fría es ideal, el beber agua, beber hasta dos litros de agua si no tenemos enfermedades del corazón o del riñón que nos lo contraindiquen, es ideal para estar más hidratados y funcionar mejor. También el amor, no hay duda de que cuando uno está enamorado la fuerza del amor es muy poderosa, pero hay un amor mucho más útil en frente al, al, al distrés que se llama el amor compasivo. Se han hecho investigaciones en el mundo entero y las personas que sobreviven a una gran epidemia como la que ocurrió aquí en España al principios del siglo pasado, que murieron casi 50 millones de personas en el mundo, esa famosa gripe, las personas que sobrevienen en los cuidadores. Son cuidadores, son personas que están entregadas a ayudar a otro Ese es uno de los amores que más nos da. Cuando tenemos una crisis, una dificultad, y vemos a alguien con una dificultad diferente y somos capaces de entregar nuestro bienestar, apoyar a otros, sabemos que podemos salir. ¿Por qué se crean alcohólicos anónimos o empresas solidarias? Porque una persona tiene una dificultad y es dando a los demás soluciones que él soluciona a la propia. Ese amor solidario nos quita el estrés. Estamos preocupados porque se nos dañó la media de la ropa y nos damos cuenta que alguien no tiene pies. En ese momento la solidaridad, ese amor solidario que se llama compasión, es un amor que nos quita el estrés. Cuando vemos a nuestro hijo sufriendo, nuestro dolor se, se minimiza. Cuando somos capaces de tener ese amor solidario, quitamos nuestro distrés nuestro estrés y tenemos más estrés. Y la risa, sin duda. Pero la risa que se hace... Con la respiración de la... <risa> que sale de dentro, ¿no? O sea, sí, que sale sabes, y se distiende risa. el abdomen. Nadie se engorda por reírse, ¿eh? eso es importante. <risa> para Uno se engorda por otro tipo de ingesta, no de, por supuesto de aire. Y cuando uno se ríe y distiende el abdomen, en ese momento produce una respuesta de relajación. Y por eso queda uno tan cómodo después de reírse. Pero no risas nerviosa cuando el jefe echa un chiste y a uno no le gusta que hace. Uno <risa> que es una risa tensionada con... <risa> Falsa. O la risa de los malos en la película que es con la E, de... que también genera tensión. Es la risa de la A. Uno debería reírse a carcajadas dos, tres, cuatro veces al día. Y eso sería una terapia, y todos lo sabemos. Ver un programa mm. cómico, irse a ver una película simpática, estar en, en, en una velada. Por eso uno por una noche, cuando está con los amigos, y echa los mismos chistes de la semana pasada de la semana antepasada, de los últimos 10 años, que ya se lo sabe, pero si los vuelven a echar y se vuelve a reír, así sea por malos o por buenos, esa noche de eustrés compensa en la balanza de la vida esa semana de distrés que tenemos. Necesitamos lo lúdico para soportar el distrés de la vida. O Santiago escuchándole, claro, da la sensación, el mensaje va quedando muy claro. No es, no es eliminar el estrés, sino es imposible. transformarlo. Sí, por supuesto. O sea, vivir sin estrés podemos decir que es una cuestión de actitud. Es decir, actitud positiva, actitud... Eh... Sí, es una forma de enfrentar el mundo. En la crisis están las cosas mal. Esa es la realidad. No es negarla, no es taparse los ojos y decir no pasa nada, es reconocer lo que ocurre, es reconocer qué me genera el estrés, cómo me adapto y, qué, me, y qué busco ayuda, busco ayuda en la familia, en los amigos, no, no es negar que nos necesitamos a los demás, nadie puede por sí mismo, sería absurdo, nacemos de una madre y de eso venimos a través de otro y necesitamos el apoyo de muchos, pero podemos tener nuestra capacidad de actuar también de forma decidida y es como vemos el mundo, cómo me pongo las gafas, para verlo todo negro, todo gris o todo transparente y ver cómo yo lo coloreo, eso es lo que voy a hacer, cómo coloreo mi vida, desde qué punto de vista y objetivamente puedo trabajar transformar mi vida, porque es desde mi visión donde yo cambio todo. Bueno, Santiago, en su libro hace una mención y dice textualmente que la crisis es la mejor bendición ¿no? que le ha podido pasar no solamente a los seres humanos, sino también a los países. ¿Qué significa exactamente? ¿Tenemos que bueno, conformarnos con lo que toca, lo ver el lado positivo... No, no, no, no conformarnos con lo que toca ni, ni, ni ver el lado positivo, sino acabar las crisis. Es muy bonito, por ejemplo, en Oriente, como hablan ellos del bambú. El bambú, que es la planta que crece más rápido en el planeta, crece hasta un punto en que ya no se puede crecer más, entra un nudo que lo llaman crisis y vuelve a crecer. Va hasta el centro de sí mismo para crecer y el bambú es soporta el tifón, porque se dobla cuando viene el tifón y luego se vuelve a poner... O sea, el, la crisis, ese movimiento que vuelve y queda bien, lo hace el bambú, que no lo hace el roble, que es el tifón lo desentierra y lo destruye. ¿Por qué es importante la crisis? Porque le lleva a uno un cambio. Una relación de pareja, una crisis, dice, ¿se acaba la relación o se mejora? Esa tarjeta amarilla de la pareja que le pone a uno en ese momento. Oye, ¿qué es esto? Yo no vuelvo a aceptar esto, esto y esto. Ah, sí, pero es que antes lo hacía, antes estábamos en enamoramiento de pasión que no nos acordábamos de nada, pero ahora que estamos ya viviendo una estructura de amor más volitivo, no solamente pasional, vamos a estructurar nuestra relación. Esa es la primera crisis que ocurre en la relación de pareja. Año y medio, dos años, donde muchas, uno ve en las revistas del corazón que se separan, los actores y las actrices, pero las relaciones de pareja se estructuran en ese momento. Luego vienen otras, no, no siempre son exactas, pero vienen precisamente porque las crisis hacen que los seres humanos se adapten a la nueva realidad. Si no hacemos crisis, no rompemos. La crisis es la forma en que la humanidad tiene la capacidad de tener un nuevo paradigma una nueva creencia de lo que ocurre. Si no hay crisis, no hay desarrollo. Si no hay crisis, no hay evolución. La crisis de la oscuridad generó la luz y la bombilla. La crisis de la incapacidad de pasar por encima de un lago o de un río generó los puentes. Si no hay crisis, no hay desarrollo. O sea, que los países agradecen las crisis, no durante el movimiento de la crisis, sino después de todo lo que transformaron, de desecharon lo que no era esencial. O sea, priorizaron lo esencial y lo valioso y desecharon lo que era innecesario y superficial. Eso hace una crisis. Sin crisis no hay desarrollo, sin crisis no hay transformación, sin crisis no hay avances verdaderos. Se necesitan las crisis para crecer. A nadie le gusta estar. Yo vivo en un país que ha habido muchas crisis. O sea, no estoy de, cuando uno se viene para acá, dice, bueno, yo vivo en Colombia donde ha habido crisis de todo estilo. Nos han asesinado muchas veces los narcotraficantes, pero eso nos generó a nosotros transformaciones y valores distintos. Nos ha hecho muchos cambios las dificultades. Sin crisis la gente no se da cuenta lo esencial que tiene y se queda siempre viviendo un mundo irreal. Necesitamos las crisis. ahora. El que las haga tendrá que responder por sus actos. El que haya dañado a un Estado, a una familia, a unas personas también. No, no sí. quiero agradecer a los que han hecho el daño, sino valorar que de la experiencia negativa yo puedo aprender. Y en las grandes crisis salen los grandes hombres. Los líderes salen en crisis, las grandes empresas salen en momentos de crisis y transforman la vida de muchos más porque se dan cuenta de cuál es la dificultad y tienen la oportunidad de transformarla. Santiago Rojas, ya para concluir, hablemos de la tecnología. Sí. Eh, ¿Quizás es una gran aliada en tiempos de crisis eh, para superar el estrés o es un arma de doble filo con la que hay que mantenerse un poquito Yo creo que apartada? La, hay que tener claro que la tecnología es útil, más no es imprescindible. Sí, esto, todo sistema es útil. Cuando uno vuelve un, una tecnología al celular, el móvil, el ordenador, lo que sea, lo vuelve útil, es muy bueno para la vida. Y así hay que hacer. Todos somos útiles en la vida de mi esposa. Yo soy útil en la vida de mi esposa y mis hijos, pero no soy imprescindible. Sin ellos también, sin mí ellos vivirían. Sin el celular, sin el móvil, lo llamamos celular nosotros, uh -huh. también viviríamos. La tecnología es ideal mientras la sepamos utilizar como utilidad y no la vemos imprescindible para cualquier cosa en la vida. Nosotros tenemos tecnología, allá en Colombia tenemos un centro que se llama Desestrésate, es un centro dedicado al estrés, tenemos seis tecnologías de punta para manejar con sonidos, con agua, con una gran cantidad de movimientos, con luz, con masajes, con imágenes cerebrales, con cambios de ondas cerebrales para cambiar la tensión que genera la vida cotidiana. Se puede utilizar la tecnología para disminuir la tensión y el estrés, o se puede usar obsesivamente la tecnología para distresarnos todo el día. Bueno, pues con este mensaje, Santiago Rojas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias. Ha sido un placer. A lo mismo. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Para Todos Lados con más asuntos.